Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sly Pintora y hoy seguimos con Pokémon Luna Luz Lock, alón a todos Por cierto, eh, antes de seguir con el juego quiero indicarles que tengo ahora mismo un sorteo de Pokémon Luna y Pokémon Sol donde te puede llevar uno de estos dos juegos cuando lleguemos a los mil suscriptores Entonces, si sigues las condiciones solamente participarás tú Hay muchos suscriptores que no sigan todas estas... Esta... Estas condiciones y por lo tanto no van a participar Por lo tanto Tanimo, aquí arriba a la izquierda, perdón, a la derecha En el botón de información Tienes toda la información referente a ese sorteo Por cierto, a Ani le hemos puesto, eh, le hemos equipado con el Polvo Plata, Fionitrix sigue con el ElectroStal, ElectroStal, siempre digo ElectroStal El NormaStal Z Da Corita igual Y vamos a hacer un cambio, ¿vale? Eliwers en vez de usar pañuelo de seda, que viene muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy muy bien Se lo vamos a quitar ¿Me acuerdo? Le quitamos Y vamos a equiparlo Con el, el cristal nuevo El lisastal. Liz Porque Eliwars es el único que lo puede utilizar Es el, tipo, es el único que tiene ataques de tipo lucha por lo tanto vamos a aprovecharlo y nada, vamos a seguir con el juego eh, aquí abajo hay Sudogudo porque no nos dejan pasar por esta ruta están tristones por, por haber perdido contra la capitana Nereida les han dado tantas stopas eh, con el poder Z de tipo agua que ya no quieren ver hidrostales Z ni en pintura, vale, me está diciendo que la capitana tiene Pokémon de tipo agua <risa> Vale, por lo menos estoy preparado Vamos a usar a Land porque creo que por aquí había un objeto Sí, aquí, aquí Z grande, vale Y aquí hay objeto Bien Una sanabol que me viene estupendísimo Vamos a hablar, eh, no contigo hablé ya Yo quiero hablar con Miltank Déjame en paz, déjame en paz Milton, háblame por favor. Me los cura todos, muy bien, eso es lo que quiero. Y ahora vamos a luchar contra este señor. Hola. Excelente. Estás haciendo un recor recorrido insular, ¿verdad? Observa a mis pequeñín. Vamos a observarlo. ¿Qué Pokémon tendrá? El aristócrata Claudio. Te desafía. No sé por qué lo llama aristócrata. Si es un judío viejo. Sablage. Uff siempre he tenido problemas contra este Pokémon. Es Pokémon fantasma y siniestro al mismo tiempo. Fantasma y siniestro. O sea, se usa impresionar. <risa> no hay información de si es súper eficaz o no, porque nunca he peleado contra este tipo de Pokémon. <coughs> A ver. Fantasma contra fantasma bueno, pero contra siniestro malo. No, no le hace nada. Entonces vamos a usar Terra Temblor o Garra Mental. Vamos a probar Garra Mental. A ver qué tal está de ataque fi de ata de defensa física. Usa tinieblas. O sea, ni de coña usa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eso es muchísimo. 36 son 23. Eh. 16. 18, sí, yo creo que aguanta otro Además tiene Pokeru uh. eh, Vamos a usar temblor Uy Pero baja la velocidad Usa tinieblas y cambio directamente a Grecia Porque si no, no va a convertirse nunca No, no, bien eh, Vamos a cambiarlo Por Fionitrix Hijo de puta <risa> Eso debería estar prohibido <risa> Pero no, no está prohibido eh, Sorpresa No le hace nada porque es tipo Fantasma, me cago en todo Siempre se me va la olla en eso ¿eh? Bueno, mordisco Es El único que puedo usar Golpe furia, sí Los esquiva, muy bien Fionitri, tú sí que sabes. Malicioso. ¿Eh? Pero no sé qué utilizó. <ríe> Venga. Tiniebla. Ahora abajo son súper todo de esos, ¿no? Capullo. Mordisco. Fuera. Puto sable, La leche. <risas> Hay que ver lo rápido que crecen, ¿eh? Magnífico. Venga. Bueno, he ido a curar a los Pokémon. A Mil Tank. <risas> eh, Grecia y Fionitre ya estuvieron en el, en el capítulo. Vamos a usar a Annie, Dacorita, Eliwer y Anto. A no ser que tenga que utilizar alguno de los otros obligatoriamente. Eh. No para aquí hay objeto? ¡Sí! Un objeto aquí. ¿Qué pasa? No puedo... Mientras esté en la Pokémon no puedo ir. Moneda amuleto hmm. ¿Hay algún Pokémon que no tenga objetos ahora mismo? Venga, Grecia. ¡No! Sí, venga, Grecia. Objeto... Usar dar... Moneda amuleto. Siempre me gusta usar moneda amuleto en, en los muslos porque recibo más dinero. Pero para nada, ¿no? Porque no puedo comprar nada, pero bueno. No, vamos a subirnos aquí. Huele, olfatea. Tú no quieres pelear, así que dime. Bienvenidos a la ruta 5. Por lo tanto, aquí van a ver Pokémon nuevos que capturan. A ver. Tú solamente quieres hablar. Pero veo que esas dos quieren, quieren combate. Entonces, eh, vamos a usar a Dakorita y Annie Venga. Hola. Combate doble. Uno más una no tiene por qué ser siempre dos. También puede ser tres o cuatro. Si lucho con todas mis ganas, es imposible que pierda. Eso es matemática pura y duda. Vale, preescolares. Las gemelas Trini y Vicky te desafían. Muy bien. Trini saca a Happiny y Vicky saca a Iglibuff. Bueno... Lo malo es que la corita no va a ser mucho Bueno, sí la duerme <ríe> A ver Para empezar eh, Estoicismo ataca a todos No, solo a los enemigos, vale Pues estoicismo Y tú usa mm. Venga hipnosis a Iglybuf Que es la que puede dormir baja el ataque especial hipnosis <risas> olvídate de cantar Iglybuff eh, me baja el ataque bueno no pasa nothing mm, a ver viento férico Ah a Iglybuff <ríe> y golpe bajo a happy Knee. no así sé también cuando me va a atacar tú vas a todo el ataque físico todo lo que tú quieras destructor vale entonces la que va a utilizar destructor es Iglybuff así que va a cambiar un poco la cosa Beso de drenaje a Happiny Y golpe bajo a Iglybuff. Falló Beso de drenaje Bueno, si falla es que tampoco pensaba atacar Alivio Pero falló, beso dulce uh -huh. Esto y sismo nuevamente y golpe bajo a, a Ilybuf. Ah, pensabas atacar, capullo. Va a ser que no. Venga. Estoy sismo. Baja el ataque especial. Usa encanto. Me da igual. Usa encanto a todo lo que tú quieras, hijo mío. Hija mía, ¿no? Porque es y es hembra. Y usa viento férico Chao. Y tú usa simplemente lengüetazo que va a fallar, pero bueno. Mola. Fin. Uy. Ani, por poco. Jijiji. Una derrota más, otra derrota es una derrota doble. Soy un hacha matemática. Hi, hi, hi. Qué buenas son, son la leche. <ríe> bueno, ahí estoy viendo a Tilo. Pero esto es una nueva ruta. Por lo tanto, es posible que haya nuevo Pokémon. Yo no voy a estar haciendo esto todo el momento. Cuando llegue un momento en, en específico... ¡Uy uy, uy, uy, casi. Cuando llegue un momento en específico ya usaré... Usaré este Pokémon para, para buscar todos los objetos que estén a mi mano Por lo pronto Vamos a la captura del Pokémon de ruta De la ruta 5, no sé qué Pokémon puede salir Pero vamos a probar, suerte A ver qué saca, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale. Un Poop. Sí, tipo normal eh, no sé si es lo mejor que puede salir En esta ruta, pero bueno Vamos a A capturarlo porque es lo que toca A ver, esto sismo, que no quita mucho Dios, por poco se lo carga Derribo Coño Coño Pido ayuda Nadie viene a su auxilio. Bien. Vamos a usar a, a Antoñito. Ojitos tiernos. Uy, qué ojitos más tiernos. Solo son de Spur. <ríe> y vamos a usar una bolsa. Una Pokéball. Una Sana No. Una Pokéball normal. Yo creo que Liripu entra en una Pokéball y ya está. Como mucho salga de Río otra vez, se quitará más, más vida y entrará en la siguiente. ¡Atrapado! Bien. Eh, me falta saber qué nombre le puedo dar. Así que... Nada, a revisar ahí. Ani sube al nivel... Vale. Eh, vale. Ya tengo un mote para, para este Lily O Lily Sí. Se va a llamar mmm, Dani. Dani. Y voy cargando, voy poniendo a cargar la Nintendo. De ese que me estoy quedando casi sin batería. Aquí. Vale, ya está. Dani. Perfecto. De Dani Denis. Añadimos al equipo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Enviado a la caja. Sí, chao. Bueno. Y vamos a cambiar los Pokémon. Ya salieron Ani, Dacorita, Fionitrix. Grecia. ¿Qué objeto le puse? Ah, nada, hemos leto. <risa> Tengo más menos... Más menos memoria que nada. Venga. Venga, vamos contra la chica esta que está aquí. Antes de ir contra Tilo. Hola. Si sí, quiero luchar contra ti. Es mi deber como cría Pokémon saber cuáles son los puntos fuertes de los Pokémon y explotar al máximo su potencial. Claro que sí, señora Bueno, señorita Elisa Tiene dos Pokémon Elisa tiene dos Pokémon Uno es Morelul mm, Plantada, ¿no? Morelul es plantada eh, Me voy a arriesgar Voy a usar Garre Metal y si es dejada, se lo carga. Super eficaz, sí. Efecto espora. Y se, la, se lo pone a dormir. Vale, bueno, no pasa nada. Grecia, muy bien. Has hecho lo que has tenido que hacer y punto. Y encima si subiste de nivel al nivel 22. Perfecto. Golpe bajo. Eh, no. No. Conserva tus movimientos. Que golpe bajo es muy aleatorio. Fionitres al 22, quiere aprender finta Bueno, finta sí, finta es mejor eh, a ver Finta tiene 60 Siempre Nunca falla Es como rapidez, tiene 60 Arañazo tiene 40 Pues yo creo que sí, en vez de Dejo rapidez, finta, mordisco y sorpresa Se va arañazo Venga A Lady va. Bicho Vale Pues contra bicho Vamos a meter a Anto Luchamos Y usamos picotazo Que además como tengo El objeto equipado va a ser mucho más daño Perfecto Sí, vamos a cuidar del ganador Elisa dice: Quizá deberías ver antes cuáles son mis puntos fuertes. Sí, buena idea. Bueno, sale. Está dormido, pero ya no está dormido. Venga, seguimos por esta parte de la ruta. Y no sé si iré a curarme. Uy, lo de este es cool a ver, por aquí hay objeto ¿Hay algún objeto que es, que no esté La vista? Sí ¿Por dónde? Un trozo de estrella Oye, Está muy bien Vamos a bajarnos de la Pokémon -tura. Pero por aquí no se puede ir Yo no he visto nada extraño, pero por aquí hay una parte que no vi. Así que vamos a llegar hasta ahí, a ver. Pikipek, ¡Ay, qué pena! Podría haber tenido otro Pikipec. <ríe> Más que nada porque dentro de poco Anto dejará de ser tipo volador. Ah, mira, por aquí sí se puede ir. Vamos a usar a este hombre. No parece que haya nada... ...oculto. ¿Y por aquí? Tampoco. Lo que hay está a la vista. ¡Tormento! No hay nada más. No. Vale. Pues por aquí nada. Vale, tendríamos que ir hacia donde está Tilo. Entonces... Voy a guardar, voy un momento a, a curar a los Pokémon y enseguida estoy aquí. Por cierto, al llegar a esta zona me da opción a sacar fotos. Así que vamos a probar un poco de suerte. ¡Uy, qué bonito! Mira, un Ivy. Hace un poco zoom. Mira, mira, qué bonito. ¡Qué bonito! Dios mío, qué Pokémon más bonito. Siempre me ha gustado Eevee. Foto. Foto. Vamos a centrarlo. Foto. Foto. A veces son alguna mueca rara. Excelente. Venga, vamos a probar con las que tenemos. A ver cuál es la mejor foto. No. No. No. No. Yo creo que está entre esta y esta Yo creo, Esta me gusta A qué puntuación me dan 5164 Qué bien 16000 Uy todavía Hay que llegar a las 100000 para llegar a la versión .4 Pues nada Vamos a curar los Pokémon y después seguimos Bueno Seguimos entonces Espérate Pokémon. ¿A qué Pokémon ponemos el primero? Makuita. Eliwers el primero. Venga. Vamos a por todas. ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Menuda! ¡Menuda tunda! ¡Me he llevado! ¿Estás tomándote esto en serio? Porque no me lo parece. ¡Eh! Pues claro que me lo tomo en serio. Disfrutar de los combates Pokémon es muy importante. Psh. Para disfrutar de un combate Pokémon uno tiene que emplearse con todas sus fuerzas. Y me da a mí que para ti esto no es más que un juego. Ah, bueno, es el pintora. Este tipo da un mal rollo tremendo. <risa> pues sí. ¿Tú eres el pintora? Sí, ¿y qué? No, no soy yo. <risa> ¿Quién lo pregunta? Sí, ¿y qué? Venga, yo soy más chulo que tú. Mmm, Deberías andarte con algo más de cuidado si no quieres acabar mal. He visto Pokémon más sensatos que tú. Yo soy Gladio. Nunca digo que no a un combate Pokémon. Es la mejor forma de que mi compañero Cero se haga más fuerte. Aunque bueno, ahora solo estoy aquí haciéndole el trabajo sucio a Teen School. Lucha contra mí. No pienso aceptar un no por respuesta. Pero tiene a cero. Tiene type null. Type, código cero. O sea, sale el eso del Team Skull, eh. Gladio del Team Skull te desafía. Saca un Subat. Bueno. No es que me impresione mucho el Subat. Pero es de tipo volador. Así que, ojito. Eh... sorpresa. Ostras, ostras. Pokémon. Veneno volador. Venga, da gorita, tú puedes. Y no me gustó nada que me quitara tanto, ni tanto, tanta vida al hombre aquel. Pero bueno. Ahora van a cambiar las cosas. Primero que nada, no sí. Vale. En segundo lugar, voy a usar una super poción, una hiper o algo. Con el hombre este. A ver. Super poción. 60. Son 30 lo que tenemos que subir. La poción, que hace? 20. La super poción tengo 10. Venga. Está miedo como un tronco? Sí, sí. Duerme, suba. Te vas a de lo que es bueno. Tiniebla Despertó, usa mordisco ¡No! ¡Da corita! ¡Da corita! ¡Uf! Pues mira, ¿sabes qué te digo? Vas a usar tinieblas otra vez Que eres más rápido Ahí a Subat. ¿Qué te parece? ¿Gladio? Tan chulito que vas por la vida Saca a código cero Código cero En realidad no tiene tipo Pero yo voy a utilizar otra vez a Eliwars Porque básicamente es de tipo normal, entre comillas normal eh, Así que vamos a usarle una sorpresa Retrocede, perfecto Vamos a usar luchar, vamos a usar el poder Z Que nunca lo he visto Y vemos ráfaga demoledora Su placaje. ¡Nios! Y tiene una defensa que no vea. Pero bueno. Ráfaga demoledora. Venga. Cárgatelo. Supermacuita. Toma. Toma código cero. Es súper eficaz. La colita el 23. ¿Cómo puede ser? <ríe> ¡Uf! Uh, qué incordio de persona. ¿Incordio no tú. Eh. ¿Qué te pasa a ti? Te lo metido? Sí, eso, cabréate. Mm, pues vaya. Os he subestimado. Sois más fuerte de lo que pensaba. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué me estás diciendo tú? ¿Repítanlo? Los Pokémon de este chico son... No son débiles. Y disfrutar de los combates Pokémon no tiene nada de malo. Lo que no es aceptable es usarlo como excusa para no esforzarse al máximo por no poder vencer a un viejo al alcajuna. <risas> ¿Hala? ¿Conoces a mí a yo. Espera. ¿Crees que soy fuerte? Toma. ¿Qué hace dándole lesiones a la peña? ¿Es que te crees un experto en Pokémon o algo? Pero bueno, ¿qué puedes esperar de un Panoli sin casa? No tiene lo que hay que tener, pero nosotros sí. Cerrar el pico. Lo qué. Creéis que tenéis alguna posibilidad contra ellos? Ni siquiera podéis vencerme a mí. Lo único que vais a conseguir es que los Pokémon salgan heridos sin motivo alguno. No se merecen algo así. Hmm. Pues vaya vale pérdida de tiempo, Chaval. Encima de que venimos hasta aquí. Si no nos hubieses entretenido, podríamos haber mangado al el Pokémon dominante de la colina Saltagua al menos 20 veces. Olvídalo, Dejémonos, démonos el piro, que los mutros está empezando a gastar a, a Puede que le haya caído bien al jefe, pero no eres un verdadero miembro de Tina's School. ¿Lo pillas, chaval? No eres más compringado que no hace el trabajo sucio, así que no te lo creas mucho. ¡Chapescado! <risa> ¡Qué plastas son! ¡Por Dios! Son unos macarrones. ¡Macarrillas! Slipintora, Macuita, muchísimas gracias. Habéis, habéis estado increíble. ¡Uf! En fin. Me da a mí que antes de hacer el frente al, a la prueba de colina hasta el agua va a tocar ponerse a entrenar. Ah, sí, es el pintora. Voy a darte algo súper útil. Mierda, que no me dé revivir, por favor. <risa> que no quiero revivirlos. No puedo. Vamos al centro Pokémon. Uy, ahí hay dos tipas. Bueno, mira, lo vamos a ir dejando por aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Alola a todos.